Obviamente se necesitan lo que puedes llamar eh, herramientas, métodos, este, contenidos curriculares, ese tipo de cuestiones. ¿no? Y eso, de alguna manera, eh, existe digamos, después de, no sé, 40 años. De estar hablando, trabajando los temas de educación ambiental, se han desarrollado métodos pedagógicos, se han elaborado contenidos eh, a distintos niveles educativos, desde, desde la primaria hasta la educación superior, universitaria, como, como, como nuevos contenidos que, que son, es pues decir, herramientas. Eh, bueno, existen hoy las herramientas audiovisuales, este, eh, no, de, de tecnologías, por ejemplo, para acceder a muchísima información, eh, información que está en forma de, de videos, en forma de libros, de textos, a distintos niveles, algunos que son textos generales, que tratan de los muy diversos temas ambientales, otros elaborados de manera digamos, más acotada, más dirigida para ser utilizados, como instrumentos, como materiales educativos. Entonces, de eso existe. Eh, son absolutamente eh, perfectibles, habrá que hurgar en toda la bibliografía y en toda la metodología y en todos estos in instrumentos que están, como decíamos, disponibles para el propósito de, de aplicarlos a un encuadre más específico, dependiendo de la edad de los estudiantes, las materias que se quieren estudiar. Eso hay material, hay material, se puede hacer más, puede ser perfectil, pero el, el tema fundamental no es los materiales como tal, los instrumentos como tal, es el educador, o sea, cómo el, el educador tiene una función fundamental, digamos, en cómo utiliza esos materiales o cómo transmite este, saberes, ideales, éticas, es, valores a los estudiantes. Entonces es en la forma como el, el profesor, el educador, el docente hace uso de esos materiales, pero también hace uso de sus saberes, que digamos, hace uso de su ser mismo, de su vocación, de su responsabilidad, de su de su función como docente. Eso es lo que finalmente se transmite a los estudiantes y más en, esta, en esos momentos digamos, de adolescencia, ¿no? de primera juventud, eh, que entiendo que es hacia donde va dirigidos estos programas. Eso es lo que realmente llega al corazón de un estudiante, de un muchacho una chica que están en el momento de formación y que los prende para orientarlos para encaminarlos digamos, en esas búsquedas formativas ¿no? y a dirigirse en la vida en el, en, en el horizonte de posicionarse en un mundo cambiante, cambiante de valores, de modos de pensar, de, de circunstancias del mundo. Entonces, la función del docente me parece que es lo esencial en ese sentido.